Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nude. Digital. University. Comunicación. University. Science. Science. Todo esto y mucho más en Radio Lab. Muy buenos días. Bienvenidos a Radiolab Ugr en Casa. A estos programas de encuentros que hacemos todos los miércoles y viernes, como sabéis... No sé a vosotros, pero a mí aún me asalta esa sensación de que todo esto es como un sueño, como un mal capítulo de Black Mirror y que en algún momento me despertaré y todo será normal como antes. Pero luego me asalta la sensación contraria de que vivimos en esa nueva normalidad, de que nos han cambiado las reglas del juego y de que tenemos que acostumbrarnos a ellas antes quizá, de que vuelvan a cambiar. Hemos perdido algunas cosas. Es verdad, no podemos quedar para tomar algo en alguna terraza, no podemos ir a cualquier tienda, no podemos ir a bañarnos a la playa todavía, no podemos pasear libremente a cualquier hora. Hemos perdido, en definitiva, nuestra libertad. Bueno, más bien la hemos aplazado, la hemos sacrificado en pro de nuestra seguridad para poder recuperarla más adelante. Somos menos libres ahora para hacerlo más en el futuro. Y eso, sobre todo, es lo que hemos perdido ahora. El futuro, nuestra capacidad ciudad para hacer planes, ya no de aquí al mes que viene, ni siquiera la semana que viene, hemos estado a punto de no prorrogar un estado de alarma con lo que la situación la semana que viene pudiera haber sido distinta pero yo creo que es mejor centrarnos en lo que hemos ganado que precisamente, aunque parezca mentira, es tiempo en el sentido de perspectiva. Estamos descubriendo que las ciudades podrían ser para las personas y no para los coches, que el aire es más limpio, que hay menos ruido, que se puede vivir mejor simplemente con menos. Estamos descubriendo también que no podíamos ir siempre con prisas por la vida, que ésta nos ha frenado en seco y que la vida hay que paladearla con lentitud, con pausa, disfrutando cada momento que, como decía el poeta David Vonnáravitz, huele la flor. Mientras pueda. Hoy vamos a oler las flores, pero también describirlas, descubrirlas, investigarlas aquí en Radiolab UGR en casa, de la mano de compañeros y compañeras de la Universidad de Granada que también nos hablan desde sus respectivas casas. Hoy vamos a dar la bienvenida a Jorge Casillas, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad, donde enseña programación, algorítmico, algoritmo, metaurística, que ahora nos contarás qué es eso, control <risa> difuso, robótica inteligente, ...y Ciencia de Datos... ...es profesor en el Máster Universitario Oficial... ...en Ciencia de Datos, Ingeniería Informática y coordina y participa en el curso Ciencia de Datos, un enfoque práctico en la era del Big Data, eh, que yo tuve además oportunidad de hacer hace unos añitos, y, y él investiga también sobre Big Data, minería de flujo de datos, sistemas difusos, algoritmos evolutivos, robótica móvil inteligente y sistemas inteligentes para marketing e inteligencia empresarial, gracias a los cuales además ha recibido algunos premios de prestigio. En los últimos años ha crecido su interés bueno, pues por usar una eh, inteligencia artificial de manera más justa, equitativa y sensible a las minorías. Quizá, como, como decía la matemática, ¿no? Casio que no se transformen en eh, algoritmos de destrucción matemática. ¿No, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Encantado de participar hoy. Y efectivamente, ha, ha citado una buena referente con Casio en el sistema. Gracias por, por unirte a estos encuentros. Ahora me cuentas que eso de la meta heurística. Vale. Victoria Robles San Juan, que también está por aquí, es profesora en titulaciones de educación social, pedagogía y en el conocido máster Erasmus Mundu Gema, donde imparte temáticas relacionadas con materias de género, histeria, historia del sistema educativo español, transformaciones socioeducativas de las mujeres y movimientos de mujeres en el mundo. Eh, investiga dentro del grupo de investigación otras perspectivas feministas en investigación social y entre sus líneas de investigación se incluye el análisis sobre transición democrática, feminismo, y participación de las mujeres en la educación educación, religión y estado a través de las educadoras del primer tercio del siglo XX en España y discursos pedagógicos y acción educativa de las mujeres en los siglos XIX y XX desde los que ha publicado numerosos trabajos en obras colectivas y artículos de revista Victoria, bienvenida, tú también Gracias Javier y, y por suerte aquí ¿no? hay que decir que por supuesto compartiendo con contigo, con Ángela y con Jorge que somos personas que nos conocemos desde hace años, pero, pero aquí estamos, ¿no? Y pudiendo expresarnos y hablarnos. Yo creo que eso hoy es un lujo. Pues sí, la verdad. Eh, muchas gracias por, por estar ahí, Victoria, también. Eh, ...y nos queda en tercer lugar a Ángeles Gervilla ...que es profesora en el Departamento de Filología Griega... ...y Filología Eslava, donde imparte cursos de teoría... ...y métodos en la enseñanza y adquisición de la lengua extranjera... Eh, ...másteres como el de Lengua y Cultura Moderna... ...o el de Enseñanza Secundaria... ...así como asignaturas de ruso en diversos grados y másteres... Eh, ...ella pertenece también al Grupo de Investigación... ...Investigaciones de Filología Eslava... ...y ha publicado diversas obras relacionadas con la lengua rusa... Y su traducción. Eh, bienvenida, eh, Tomarich. Te diría. <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias. Encantada de estar también aquí con Jorge, con Victoria y contigo, Javi. Muy bien, gracias, como digo, a los tres por participar en estos encuentros. La primera pregunta obligada: ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando esta situación en vuestras respectivas casas, en vuestros respectivos hogares? Mira, quien rompe el hielo. Seguimos el orden, ¿te parece, Jorge? Venga, seguimos. Vale, vale, seguimos el orden, si te parece. Bueno, yo en lo personal lo llevo... Cuando me refiero a personal, obviamente hablo también de mi gente más cercana. Uh -huh. Lo llevamos bastante bien, porque nos sentimos privilegiados. Desde luego tenemos un espacio donde vivimos muy cómodo y donde podemos trabajar con todos los medios posibles y nuestra hija también lo está llevando muy bien así que si ella lo lleva bien eso ya contribuye mucho que el resto de lo hagamos pero eh, más allá de lo personal en lo general sí la verdad que se está sufriendo bastante viendo todo lo que ha pasado y lo que queda por pasar no uh -huh. entonces bueno no es la red muy cercana social pero sí en cuanto a bueno empezar a conocer tener amistades que eh, tienen una dificultad sobre todo en, en el plano económico muy complejo por por el tipo de trabajo al que se dedicaba eh, y luego también por bueno, cuestiones de salud también ya, desgraciadamente ha, ha tocado en alguna otra eh, gente cercana ¿no? entonces bueno, la verdad que nos, vamos a hablar luego mucho de esto seguro pero en fin, muy muy preocupado y, y en ese plano ¿no? pero en fin, volví, terminando en, plos, en positivo en lo personal la verdad que muy bien eh, no, no tengo ninguna queja Muy bien Jorge, muchas gracias en mi caso, pues, bueno, de manera, viviéndolo, de manera contradictoria, eh, creo que hay un tema sobre el que hemos repensado mucho este tiempo, que es la salud, y eh, no tener coronavirus, no significa que por supuesto es importante, no, no haberlo pasado ni, ni haberlo visto cercano, también nos lleva a repensar qué clase de salud necesitamos y, y queremos y deseamos y nos merecemos. ¿no? Entonces, más allá de la repercusión de estar en espacios cerrados, ¿no? eh, yo ya he dicho en, algún, en alguna parte que noto que he perdido mucha, mucha visión, tendré que, que revisar esto, pero quiero decir anímicamente, pues con altibajo y sobre todo eh, yo amplío eso, eso que dice en lo personal y convierto lo personal en algo político, esto es muy de, de nosotras, de, de, de la feminista y del movimiento feminista ampliamente considerado y considero que me afecta todo lo que sucede dentro de los marcos físicos, geográficos de las casas y lo que está sucediendo en esos otros marcos físicos geográficos de otras casas y lo que está pasando como consecuencia de marcos invisibles, que son las estructuras en las que vivimos y que nos han afectado y nos afectan de manera desigual. Entonces, en ese sentido, pues tratando de pensar con claridad que cuesta y tratando también de darnos cuenta de que somos una una parte esencial de algo mucho más complejo que nos ha venido en muchos sentidos dado, que es un sistema ya no solamente patriarcal, capitalista, que tiene que ver con cómo hemos fomentado nuestras maneras de relacionarnos emocionales, afectivas, y todo eso hoy eh, alterado y, y deteriorado en muchos sentidos, ¿no? entonces preocupada también en ese sentido. Muchas gracias, Victoria. A ver, Ángeles, ¿qué tal por ahí? Pues, bueno, yo en primer lugar, eh, bueno, me encuentro en el momento actual muy bien de salud, eh, lo cual me alegra un montón y también la gente a mi alrededor, amigos, familiares, etcétera, etcétera, pues también, claro que hay gente que ha estado enferma con coronavirus, pero en la mayoría de los casos, dentro… Ha habido casos más graves y menos, pero todo el mundo se está recuperando bien, eh, lo cual, bueno, me alegra mucho, ¿no? Entonces, por esa parte, bien, también, eh, por supuesto, a lo largo de este periodo ha habido bajo, bajones también, ¿no? Psicológicamente, eh, pero en general, como digo, una valoración muy positiva de, bueno, en cuanto a cómo me encuentro, muy agradecida por la situación en la que estoy, por tener una vivienda donde tengo un frigorífico lleno, donde tengo un sueldo que recibo a final de mes, eh, y me encuentro bien y la gente a mi alrededor muy bien, pues eso es algo que, bueno, me encuentro muy, muy, muy agradecida por eso eh, y trato de tenerlo presente. Eh en todo momento uh -huh. y, y también, por supuesto, pues muy traspasada por toda la situación de sufrimiento que se está viviendo en la actualidad en el mundo, en, cerca de aquí, del piso en el que vivo y más lejos, quiero decir, y tanta gente, bueno, que lo está pasando muy mal por distintos tipos de razones, una de ellas la enfermedad o las consecuencias que ha traído el... La, la enfermedad, la, esta pandemia, el mundo, y, y bueno, pues también teniendo presente este sufrimiento en el que está ahora mismo el mundo, y aunque no me esté tocando directamente a mí, ¿no? y también eso, por supuesto, pues afectada muchas veces con un nudo en el estómago, otras veces menos, eh, pero, pero bueno. Es algo que tengo presente, porque está presente, creo, no en, en la actualidad. Es posible que ese, eh, eso sea un punto en común, no ya que tenemos aquí a Ángeles, que es experta en ruso. Esto está siendo una montaña rusa, eh, emocional para todos nosotros, un poco. ¿no? Es decir, eh, eso es algo que probablemente... Cuando lo veamos con perspectiva, veamos que estáis siendo un punto en común ¿no? entre entre todos los que estamos viviendo estas situaciones desde casa. ¿Qué más creéis que, que vamos a ser, digamos, eh, conscientes de manera societal, ¿no? es decir, de manera comunal? Eh, por ejemplo, temas como la interdependencia, cómo dependemos de los demás o, o cómo somos de frágiles o, o la importancia de los cuidados ¿no? tradicionalmente en manos de, de mujeres. ¿Qué temas creéis que nos vamos a dar cuenta que compartimos con los demás o, por el contrario, que nos diferencian de los demás? Podéis hablar los que queráis, ¿eh? no hace falta que vale. sigamos todo el rato el orden, o sea que cuando apetezca habláis. Hombre, da una clave la de los cuidados. Yo creo que eso se ha evidenciado, la, la vulnerabilidad en la que se encuentra la gente mayor. Creíamos que en residencia estaban seguros y se ha demostrado que no y luego la dificultad para continuar con esa necesidad que tienen ¿no? durante este parón. Al final lo que tenemos es claramente una crisis de valores. ¿no? La verdad que esto el mazazo que ha supuesto y que, está, y que va a suponer el coronavirus um, es más por la parte económica y la parte de relación social que por la sanitaria en sí. La sanitaria sin duda es la que provoca esto y... En general, parece que hay consenso, bueno, muchas veces mucho hay consenso hablando de coronavirus, pero hay cierto eh, convencimiento general de que era necesario, ya luego se puede entrar a matizar una medida u otra, pero que era necesario, parece ser lo que se está haciendo, de pararnos. Pero claro, el capitalismo no tenía previsto eso. Era de las pocas cosas que le faltaba en su, en su catálogo de instrucciones. Y era, ¿qué pasa cuando la máquina pare? Y creo que ha sido la primera vez que ha parado de esta forma tan brutal. Ni, ninguna guerra había conseguido eso tampoco. Entonces, eh, ahí es cuando empiezan a evidenciarse, claro, en el momento que se para, pues cuando empieza a evidenciarse esas necesidades que siempre estuvieron ahí y que ahora reflotan, como la de la, eh, bueno, mayor apoyo a la investigación, a la salud, eh, inversión en salud, a cuestiones de educación o, por ejemplo, el cuidado de mayores. Entonces, la parte positiva, si hay algo positivo de esto, es que se está, está floreciendo. La gran duda es que, qué vamos a hacer con eso. Vamos a aprender, vamos a, a, volver a, a seguir igual. Y, y yo soy un poco negativo en ese aspecto, pero bueno. A lo mejor luego tratamos ese tema en concreto de qué, qué va a pasar después de todo esto. no Pero, uh -huh. pero en fin el coronavirus al final ha evidenciado todas esas carencias que, que creíamos que teníamos cubiertas y sin duda el sistema fallaba por muchos por mucho aspectos. Bueno, pues en mi caso, eh, para pensar justamente en la pregunta que nos hace, que me parece absolutamente pertinente, que creemos que podemos sacar ahora mismo ¿no? mañana no sabemos, esto va muy deprisa pero ahora mismo de, de esta situación eh, yo primero quiero decir que, que, bueno, que, que, que estoy de acuerdo con, con Jorge en el enfoque y eh, digamos por avanzar o, o ir hacia, hacia algún dato, o alguna reflexión nueva, pues diré que soy incapaz de situarme solo en lo que a mí, o por lo menos no, no deseo, solo en lo que a mí me atañe, porque lo que a mí me atañe tengo un conjunto de preocupaciones que tienen que ver con, eh, digamos, aquellas dinámicas de las que yo me rodeo, que son familiares, que son humanas, personales, que, que son afectivas, que son académicas, que tienen que ver, digamos, con algo que me Preocupa y que he descubierto, no y que tú has mencionado, Javier, que he descubierto hace tiempo, porque lo he descubierto junto a otras muchas personas, sobre todo mujeres, hombres, también igualitarios, feministas, que tiene que ver con, con que somos personas eh, que no interrelacionamos y que no hemos podido hacerlo como normalmente lo hacemos. Eh, que somos dependientes y que somos vulnerables. Son tres conceptos que me parece clave sobre los que pensar. Pero me sitúo también, o procuro ponerme en el lugar de las otras personas, de aquellas voces que nos van llegando, de aquellas experiencias que nos van llegando, que no son ni mucho menos todas, y se confirma todo aquello que los estudios sociales que eh, las voces activistas han ido poniendo de manifiesto hace ya mucho tiempo, pero que el capitalismo no ha querido escuchar y, ni, y no lo va a hacer ahora. Y es el hecho de que todos, no, ni todas partíamos de la misma situación, es el hecho de que el sistema no estaba funcionando para un montón de, de <risa> gente, es el hecho de que teníamos que desenfocar una mirada individualista para reenfocarla en una mirada más amable, eh, más generosa, más colectiva, porque en definitiva vivimos colectivamente y eso es incompatible con, eh, digamos, con, con la decisión exclusiva de lo que yo deseo o quiero, ¿no? Y que tiene que ver también con cómo esta situación nos ha puesto, un, nos ha quitado la venda, ¿no? Entonces, por terminar esta intervención, que no quiero que se alargue, que yo tiendo mucho a alargarme y, y viene Ángeles. Eh, creo que no es tanto el optimismo o el pesimismo de, de lo que venga, la necesidad de lo que viene es, yo ya lo he percatado en estos días, es, es que todo sigue igual, para quienes quieren que siga igual, entonces eso es justamente lo que me parece que es un, un error, porque nada es igual y todo está peor allí donde ya estaba mal. Eh, de, generalizando. ¿no? Entonces, lo que me parece que, que nos toca hacer no es tanto esperar que el sistema cambie por sí mismo, porque el capitalismo tratará de rehacerse, porque el patriarcado le ha venido estupendamente bien este enclaustramiento, de muchas formas, no voy a entrar ahora en ella, eh, y porque tenemos formas de colonización nuevas también enclaustradas, dependemos mucho de la tecnología, dependemos mucho de los sistemas de comunicación que nos vienen ya también muy cegados, eh, muy sino de lo que hagamos. Es decir, de cómo seamos capaces de hacer, de reivindicar, de transformar. Es decir, nada nos va a venir o no, no tendremos que pretender que nos venga dado ni desde arriba ni desde los laterales. Me parece que somos ya agentes de transformación. Cada una de las personas que habitamos este, este mundo, con nuestras precariedades, en plural, que todas las personas las tenemos, algunas muy acuciantes, tan acuciantes como no tener un plato de comida en esta ciudad, Granada, esto esto sigue sigue dándose y entonces dependerá mucho de cómo y forcemos un sentido de... forcemos no en el sentido obligatorio, un sentido de comunidad para, para trabajar colectivamente. ¿nos escuchas? Pues... Ah. Vale. Sí, sí, sí, es que se entrecorta un poco, pero sí, os escucho. A ver, pues yo, bueno, completando quizá un poco lo que han dicho mis compañeros, eh, con mi compañera Victoria, eh, con respecto a qué va a venir, que quizá esto, si lo tratamos más adelante, tampoco soy muy optimista, por desgracia, con respecto a qué va a venir esta eh, situación actual y esto de relevancia eh, del coronavirus y lo que ha pasado, pues bueno, lo has dicho tú, Javi, también al principio, cuando has hecho esta pregunta, la interdependencia, ¿no? que también lo ha señalado Victoria y Jorge, de alguna manera, la, la necesidad que tenemos los seres humanos de estar en relación con otros seres humanos. Y realmente quizá es algo a lo que no sé si se le va a dar importancia, en el sentido de que eh, también para mí se ha puesto de relevancia que los seres humanos no necesitamos consumir tanto. Eh, hemos estado consumiendo hasta al momento actual para sentirnos felices y para sentirnos bien, sino que necesitamos mucho más el contacto con otros seres humanos, el tener relación con ellos, el tener una calidez eh, y, y un entorno emocional agradable, más que tener tanta ropa o tener tantas comodidades como las que tenemos, pero a las que de alguna manera pues somos adictos, podríamos decir, entre comillas, o nos hemos acostumbrado a eso y creemos ya que no podemos vivir sin eso. Entonces... Realmente para mí la reflexión es hasta qué punto el sistema capitalista eh, nos crea unas, un sistema de valores que realmente no es real. Para nada, ¿no? Porque eh, todas esas necesidades de, de cambiar de coche, de tener mejores casas, de tener más ropa, de tener... Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos necesitando? Yo pienso todas y todos más contacto con las seres a, que, a los que queremos, ¿no? Uh -huh. Por eso estamos también pegados a una pantalla mucho tiempo, por más razones, ¿no? Pero una de ellas es vernos con lo, las personas a las que queremos, eh, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de la mayoría de la gente, y es algo que estamos echando mucho en falta. Y también lo ha señalado Victoria en algún momento, esta sociedad individualista que hemos comprado, de alguna manera, ¿no?, es una sociedad que de una manera profunda, quiero decir, no puede satisfacer en momentos concretos, como nos satisface el comprarme una falda nueva, un vestido nuevo, pero es una sociedad profundamente aislada e infeliz. Uh -huh. eh, y, bueno, pues es, esos valores de unidad, de estar juntos, pues es algo que yo creo que esta, esta crisis del coronavirus está poniendo en relevancia. Otro tema es que aprendamos esa lección o que, no sé, que el sistema pueda ser hackeado de manera que, que se pueda cambiar algo, eso es lo que yo ya no, no sé. Claro, ese es el, el siguiente símil no que suelo plantear en este tipo de programa es eh, bueno, imaginemos no que lo que estaba estaba pasando es que estaba sonando la música, ¿no? La orquesta estaba tocando. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Eh, hemos dado un traspié y vamos a seguir bailando o ha cambiado la música por completo, no no, no, no la han cambiado, o haciendo un símil informático, ya que está aquí Jorge, ¿esto es una pantalla azul o se nos ha colapsado uno de los programas? Nada, hacemos un par de modificaciones y el, y el sistema va a seguir adelante, ¿no? Es, es un poco lo que estabais planteando, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Esto es un cambio más profundo de lo que puede parecer a simple vista? A ver, yo creo que pasará como con los sistemas operativos para sacar una nueva versión ¿no? la humanidad en un sistema operativo pues saldrá un parche que arregle esto y como pasa en los sistemas operativos aprovechando ese parche se introducen características que estaban en la en versión laboratorio, versión beta como solemos llamar uh -huh. y que empezarán a funcionar entonces no sé, me da más que la sensación es que este parón solo sirve para dar un gran salto pero un gran salto en la misma dirección Siento ser algo negativo en este aspecto. En este debate que se está teniendo, que vivimos una época en la que podemos ver en directo debates de grandes filósofos referentes de nuestro eh, contemporáneo y podemos ver qué opina cada uno de ellos, casi en tiempo real, lo cual es un lujo. Eh, pues vemos posturas como la de Cissec, por ejemplo, en su libro Pandemic, que he leído recientemente. Eh, bueno, lo conseguí gratis porque fui de los 10.000 primeros que entró en la, en la librería. Quizá sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Después de haberlo leído me alegro de que haya sido gratis, ¿no? Lo hubiera sí. pagado por eso. Lamentablemente es mi opinión, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es siempre interesante ver qué opina un filósofo con tan, uh -huh. tanto del movimiento Trending Topic, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que no estoy de acuerdo con él, ¿no? En cuanto a que esta es la oportunidad para darle ya el golpe de gracia al sistema capitalista y que el comunismo volverá, ¿no? Estoy más alineado con otra gran referencia actual y que sigo muy de cerca, que es Byuchun Han, ¿no? Y Han uh -huh. lo que viene a decir es que precisamente eh, quien va a salir reforzado aquí será China eh, por el, el modelo de China, ¿no? Y sobre todo ese modelo del de Estado policial basado en datos y de vigilancia, ¿no? Entonces, eh, sin titubear, la verdad que en Europa algo que hasta ahora era una frontera muy clara por todo, esto tiene un origen cultural de siglos, por supuesto. ¿no? Eh, la, la población asiática, el origen asiático suele tener esa influencia de Confucio y por tanto, eh, digamos que son mucho más dóciles vamos a llamarlo así, a la hora de seguir eh, normas y de eh, en fin, de regulaciones de la, del tipo que estamos pidiendo ahora. No me refiero ya a China, que a, también hay un, obviamente una imposición dictatorial, sino a países abiertamente demócratas como eh, Corea del Sur o Japón, ¿no? Uh -huh. También sí, también tienen esa filosofía. Entonces, ese tipo de, de fidelidad a la, a la norma establecida, la verdad que termina funcionando el coronavirus en Europa, no tanto. Y en España, menos todavía, quizás. En fin, bueno, <ríe> me voy a ahorrar esa, esa... En fin, se, se observa ¿no? que somos un poco más flexibles a la hora de interpretar. O so, de, bueno, de, de seguir la cosa. ¿Sí? De, el sí, debate Lando. entre seguridad y libertad también que ha abierto el Por modelo supuesto. chino, efectivamente, claro, eh, es claro. peligroso también. Efectivamente. Y ya digo, no no busquemos el argumento fácil de que es China, una no dictadura, etcétera. Estamos hablando de otros muchos países, Singapur también, en fin... Muchos países, al final, de la influencia asiática, como digo, de siglos de tradición, pues ese cuestionamiento de la libertad la tiene tienen otra escala de valores. ¿no? Entonces, eso sumado a que resulta que ahora las nuevas tecnologías, el Big Data, etcétera, puede tener una, puede servir de gran ayuda para gestionar esto del coronavirus, pues hemos asistido en Europa que, en cuestión de una semana, cosas que eran fronteras. Eh, inabordable por parte de eh, bueno del acceso a la información y este tipo de datos de repente se ha, se ha permitido ¿no? uh -huh. eh, entonces lo que me preocupa es que esa tendencia se mantenga, ¿no? entonces en esa nueva normalidad resulte que esa sea parte de la nueva normalidad ¿no? y ahí es donde ya me preocupa ¿no? yo estoy, o sea, estoy a favor de utilizar precisamente Big Data para estos fines porque precisamente era para lo que tenía que utilizarse y no para lo que eh, algunas empresas o corporaciones utilizan o gobiernos para intereses muy particulares. ¿no? El problema es que venimos de una gran falta de confianza en los gobiernos, y, la, y ya no digo yo en las corporaciones. Y claro, esa confianza se consigue con, a, a, siguiendo unas políticas y una, una relación de, con este tipo de... De, de, de uso de la información que no se puede ganar en dos semanas por muchas intervenciones que haga diciendo que voy a hacer algo que durante décadas no ha querido meterle mano. Sí, claro. Entonces, el, con esa falta de confianza en ese espacio, pues claro, eh, tengo muchas reservas ¿no? de cómo se terminará realizando, pero orientado de buena forma y siempre de forma temporal y, y, y eh, solo por cuestiones de ayudar a, este, a esta crisis que estamos viviendo podrían ser herramientas favorables pero ya digo, tenemos ahí el problema de la, de la confianza de la que habla también y mucho ¿no? de, de, eso, de, de cómo todo el mundo, prácticamente todo el mundo es una ficción ¿no? lo que vivimos o sea, ver un árbol es una realidad animales, ver montañas pero todo lo demás es una ficción que ha construido la humanidad Confección también me refiero al billete de 5 de euros, que, perdón, de 10 euros, 20 euros, sabemos eh, el significado que tiene, pero al final es papel. Y el papel solo se basa en la confianza. Si de repente dejáramos de confiar en el euro, el euro dejaría de tener valor. ¿no? Uh -huh. Y así eh, todo se construye ¿no? en base a la confianza. Por eso es tan importante o hubiera sido tan importante haber labrado mejor esa confianza en cuanto a al uso de esta información, el capitalismo cognitivo, que al final es el nuevo capitalismo, y si algo va a hacer esta, esta crisis es precisamente relanzarlo, porque todo indica a que eh, va a ser más reforzado todavía el valor de la información, el valor del conocimiento, el valor de los datos. Por tanto, eh, bueno, habrá un nuevo upgrade del capitalismo, una nueva forma de entender la economía y las relaciones ...también eh, intergubernamental, entre países, etcétera... ...pero creo que en esa misma dirección... ...así que nada, habrá que seguir muy atento. Bueno, pues a ver... Eh, ...voy a empezar por dos elementos... ...que tienen que ver con lo que quisiera transmitir... ...esto es muy complicado porque además... ...no, no son ni siquiera diagnósticos... ...no tenemos todavía capacidad para, para ver cuál ha sido una situación universal de, de peligro, de claustramiento y también de control, en muchos sentidos, mucho menos de, del futurible. ¿no? Por lo tanto, hablamos más de deseos y de reflexiones y de prediagnóstico. Eh, Ángel ha dicho algo que a mí me, me ha gustado mucho, somos una sociedad infeliz. Creo que es una manera de resumir algo que es muy complejo, eh, pero que de alguna manera es coincidente con bueno con lo que es nuestra nuestro nuestros sistemas políticos actuales ¿no? que marcan bueno pues nuestra forma de, de convivir y de incluso de pensarnos ¿no? y también con algo que dijo Jorge eh, bueno pues nosotros nos reunimos muchos sábados para debatir y lo hemos hecho online y dijo el otro día algo que humanizaba esta parte que ahora, tan técnica eh, y tan importante, él ha introducido. Y es que dijo, mm, eh, relativo a las sesiones virtuales, nosotras o nosotros no impartimos docencia virtual, sino que impartimos docencia, que era una manera de prestigiarla, a través de recursos, ¿no? instrumentos, etc. Y me gustó mucho porque humanizaba, esta, esta parte en la que no todos son datos falsos, verdaderos, veraces o, o, o, o adoctrinantes, sino que realmente detrás de las paredes hay personas, con un potencial ¿eh? inicial. Entonces, como, quizá como historiadora también del feminismo, historiadora de la educación, solo puedo decir que eh, situaciones similares de grandes dramas, precariedades, eh, han sacado adelante eh, reformas, modos de pensar, la humanidad, importantes también. El feminismo o los feminismos es una de ellas, pero no únicamente. Entonces, pensemos que hoy en día no hemos dejado, no hemos parado de... Eh, escuchar y hablar sobre esa idea tan genérica y fundamental que es la de los cuidados, que no hemos dejado de hablar de salud, que todas las primeras reacciones que hemos visto eh, dentro de la pandemia o que han sido muy visibles, digamos, para paliar el efecto de la pandemia, porque se han visto sus contrarias también, ¿no? Eh, han sido las de la solidaridad, la cooperación, que las primeras iniciativas que de las que al menos yo soy consciente, yo soy una parcela pequeña de este mundo, consciente, tienen que ver en torno a qué es lo que se ha, ha significado la pandemia. Han salido convocatorias, han salido eh, propuestas para que la sociedad repiense, no solamente la universidad, me parece que no me parece Estoy segura de que todo esto hay que repensarlo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy hablando de ese potencial, de que por encima de las grandes prioridades que ha tenido este y que sigue teniendo este planeta, ese concepto de economía que no, que no pasa necesariamente por el reconocimiento de los trabajos de toda la humanidad y particularmente lo de las mujeres, sino que tiene que ver con la misma economía desde el mercado, etcétera, eso ya ha entrado en un proceso de revisión. Los procesos históricos de cambio no son inmediatos, este tampoco lo va a ser, yo no lo espero, pero eh, de ninguna manera eh, la situación actual es ni remotamente parecida a la situación anterior. Eh, pienso que efectivamente va a depender mucho de las voluntades políticas que, que, que tengamos en cada una de las naciones y en la en lo que seamos capaces de construir, que no sea la Europa que tenemos ahora, como macronaciones, ¿no? La, la humanidad en su conjunto. Pero al mismo tiempo, eh, bueno, pues creo que eh, estamos demostrando a, a nivel reflexivo eh, algo que pone de manifiesto o en el centro de todo esto ya no solamente la vida y el cuidado, ¿no? En, en sus distintas acepciones, sino la necesidad de paliar los efectos, en este caso casi anecdóticos, de una pandemia que ya existían previamente y que tienen que ver con la crueldad a la que somos capaces de llegar esta sociedad con el diseño de, por ejemplo, residencias de mayores absolutamente desprovistas Estoy poniendo ejemplos, pero es por donde quiera que vayamos lo que se refería Ángela con, con, con el consumo exacerbado. Es, es que no son tonterías, pero hay alternativas. Esas alternativas tendrán que ser consensuadas. Pero yo eh, quiero quedarme primero con una evidencia, como sociedad no somos mudas, como sociedad hablamos, como ciudadana y como ciudadano exigimos derechos. Pero también establecemos hoy en día comparativas, comparativas en lo cercano, en lo local y comparativas macro, bueno, planetarias o universales, ¿no? En relación a cómo tenemos puntos de partida absolutamente desigualitarios y eso, a eso se le llama injusticia, se le llama desigualdad, y se le llama sistemas estructurales que ya hemos mencionado aquí. Por lo tanto, quiero quedarme además con algo que me parece clave para avanzar, que es ser, ser realista, realista-optimista, no, no, no me categorizo exactamente porque depende del día, lo veo de una manera también bueno, me cuesta más, ¿no? Salir adelante, pero mm, me parece que eh, tenemos que mirar al futuro para transformarlo y porque eh, realmente si no vuelven a hacer las tareas por, por nosotras, ¿no? Ángeles. Pues bueno, añadir solo algunas cosillas más a los que, a lo que han comentado, a lo que han comentado Victoria y Jorge. Eh, la pregunta de Javi era si ha cambiado el ritmo de la música si ha, o no, algo, era algo así retomando, era como si hemos cambiado de música o había sido un traspiés, ¿no? Algo sí, así. sí, exacto, muy bien. Y, y yo, vamos, yo para mí es un cambio bestial de música, ¿no? he pasado de la música clásica al reggaetón, ¿no? De... <risa> ah, oh, sí, yo iba a decir del vals, que estábamos como bailando un vals así, muy alegremente, uh -huh. y de repente nos han metido un rap o algo así, ¿no? Y, y un rap porque también con ese tema que tiene el rap de música, de protesta, de... bueno, quizá hasta podemos decir que el planeta no ha cantado un rap a nosotros de, de alguna manera, porque eso también... Es decir, eh, los momentos de crisis de, yo creo, de cualquier... de una persona, de un sistema, <coughs> son también momentos... Eh, que son oportunidades, no solamente, quiere decir, claro, ha pasado algo terrible, a nadie nos está gustando esta situación, ni la queríamos, ni la imaginábamos, eh, pero como se ha dicho antes, esto pone de manifiesto muchas cosas ¿no? que se han comentado ya, la fragilidad de los seres humanos, la injusticia, tantas, tantas cosas ¿no? eh, que están ocurriendo hoy en día. Eh, la insostenibilidad. Insostenibilidad del sistema capitalista, etcétera, etcétera. Pero también es una gran oportunidad para pararnos, porque es que nos han parado en seco, directamente nos han dicho se acabó, no podéis salir, no podéis estar eh, con nosotras mismas, con nosotros mismos, qué es lo que nos ha tocado y reflexionar sobre qué nos importa realmente, qué es lo que realmente y, y eso es quizá para mí uno de los mejores frutos que podría. Eh, surgir de esta situación, es decir, que, ¿cuáles son mis prioridades? Porque la vida nos da oportunidades, yo creo, siempre tanto a los seres humanos de manera individual como colectivamente. Y esto, desde luego, es un caso claro, ¿no? En el que nos lo está dando a los dos niveles, colectivo e individual. Y decir eso y darnos cuenta de que tenemos un planeta con recursos limitados que están distribuidos de una manera absolutamente injusta y ver que, y que tenemos un planeta que no lo estamos cargando, ¿no? Que eso ya se, se estaba diciendo y había voces y voces, pero era eso como, como de alguna manera alguna música de fondo a la que tampoco estábamos haciendo, haciendo mucho caso. Y para mí esta es una gran oportunidad para replantearse todo esto, replantearnos eso, qué tipo de sociedad queremos, eh, qué, qué relaciones queremos qué universidad queremos, si hablamos de, de universidad, hasta qué punto el factor humano es importante en nuestras vidas. No somos simplemente productores que vamos con un piloto automático haciendo cosas sin parar, reuniéndonos sin parar, pero, pero con muy poca a veces muy poca conciencia de lo que realmente estamos haciendo, rellenando informes, como una maquinaria que está ahí todo el rato trabajando y somos una hormiguita... Que no para, que solamente está ahí dentro de esa, ¿no? Comprando, saliendo, muy distraídos todo el tiempo. Como los tiburones, ¿no? Atentos. Que incluso durmiendo se sigue moviendo, ¿no? Eso Y muy poco atenta, muy poco atentos a, a, a lo que realmente queremos, lo que realmente nos importa, lo que realmente. Y, y este parón para mí es, como digo, es una gran oportunidad para, para eso, para reflexionar y, y sobre todo que que se está poniendo de manifiesto muchas cosas como he dicho antes como esa necesidad que tenemos los humanos de estar en comunidad y de estar juntos pero más allá más allá de eso es que luego yo más bien pues estoy con Jorge más que en que a lo mejor lo que va a ver ponía el símil informático de los parches que se crean para solucionar los problemas no pues que por desgracia lo que a mí me parece percibir es que se está lo que se quiere hacer es cuanto antes de encontrar ese parche además estamos como locos buscando el parche así como más que diciendo bueno es lo que ha pasado me voy a parar voy a ver qué pasa voy a ver no es eh, dónde está el parche dónde está el parche? parche parche parche como locos, encontrar ese parche y seguir nuestra vida tal cual era antes sí. el nivel de consumo con el nivel de todo igual eso es lo que yo percibo Ojalá, que, me Ojalá que, que no sea así, pero... pero eso es, lo que yo. Eh, es interesante, claro, cuando habláis de esa búsqueda del parche, ¿no? que, que dice Ángela que dice también, eh, de lo que estamos hablando también es que en ese entorno del que habláis de desconfianza ¿no? ante las instituciones o o en general hacia el sistema político o económico, pero eh, la confianza o hacia lo que está virando la sociedad un poco es hacia la ciencia, ¿no? Es decir, eh, le está pidiendo una respuesta a la ciencia. Ese parche que estamos buscando se le está pidiendo a la ciencia. Ciencia que además... Es decir, lo que estaba buscando, lo estaba buscando deprisa y eso choca ¿no? con, los, con los principios de la ciencia, de hacerlo todo con, con, ¿no? con, con método, con sistema, para encontrar una, una verdadera eh, solución fiable. Eh, no sé si habéis visto que hace poco... Nuestro compañero Daniel Torres publicaba un artículo hablando pues, precisamente de, de la infodemia que se producía en estos días, de la cantidad de artículos sobre el coronavirus, pero claro, eh, se pone entre las juicio qué calidad tienen esos artículos. Es decir, ¿qué os parece eh, que se nos pida a, a la ciencia encontrar una solución, pero encontrarla de manera rápida, ¿no? o cuanto antes mejor? Eh, es, ¿Es algo positivo para la ciencia o contraproducente quizá? Sí, la verdad que es que hay una sociedad de la inmediatez y de la respuesta rápida, sin reflexión, y la ciencia, pues al final ha terminado contagiándose de esa tendencia por todo, el, bueno, por toda la alerta que ha supuesto. La, esto La es mala ciencia, pero, diríamos, ¿no? La mala ciencia, claro. sí. Bueno, a ver, <ríe> la ciencia es ciencia, y luego dentro de la ciencia hay mala y buena, pero. Eh, ya la ciencia, es que, bueno, claro, que es la ciencia? Pero si la ciencia, si la, ciencia la, la traducimos a publicaciones y a investigaciones, eso ya venía de un sistema bastante, para mi gusto, bastante perturbado, manipulado y con muchas deficiencias. No quiero decir con todo eso que todo fuera malo, pero la, esa locura por la publicación, por el el índice H, por estar altamente citado, etcétera, pues lleva a también a la precipitación. Y en esto el coronavirus se ha observado, ¿no? Se han publicado, por ejemplo, este artículo sobre... Que, conclusiones sobre el ibuprofeno, que luego demostraron que era que no eran ciertas y está, y está subiendo con las pumas el número de citas de esa publicación. Claro. Pero el número de citas porque todo el mundo dice que hay que citarlo. ¿no? Claro. Pues bueno, al final la persona, los autores estarán encantados porque ahora tener un artículo altísimamente citado de algo que Como en el corazón, Entonces, Que hablen de mí aunque sea mal Exacto. Algo, algo, hay, algo de eso hay tendencia. Bueno, eso, eso relaciona con los fake news, que a lo mejor luego podemos hablar, que también tiene su rato de conversación. Pero... En definitiva, pues, ¿qué es ciencia? No? Si ciencia hablamos por esos parámetros, pues yo creo que estaba bastante, eh, tenía muchos agujeros. Y claro, ahora pues, por esos agujeros se filtran todo este tipo de cosas que están pasando. Entonces, al final eh, se ha disparado enormemente el número de publicaciones relacionadas con este tema, como es, parecía que es lógico, pero también con una una velocidad que no da garantía de una revisión por par adecuada y con la propia experimentación que necesita su tiempo para realizarlo y bueno, creo que al final es como decía al principio es fruto de esa sociedad de la inmediatez en la que vivimos ¿no? que queremos la respuesta ya y eso siempre no puede ser bueno a ver, interesante pregunta porque es verdad que no tenemos una concepción eh, unánime de la ciencia, lo que sí creo que podemos reconocer hoy es la poca relevancia que se le ha dado al proceso de construcción de conocimiento científico eh, en la universidad y al margen de la universidad, que es al que yo me quiero referir ahora. En, el de, en la universidad, bueno, pues se ha visto un deterioro importante de aquello que es fundamental y yo me estoy acordando ahora, lo he estado leyendo estos días, a a, Edo, a Emilio ayudo cuando habla de que los procesos de, de repensar, que es en definitiva lo que se hace en el campo científico, necesitan de tiempo y distancia. Ni la pandemia nos la ha podido dar, es evidente, solo con mucho esfuerzo de abstracción y con menos quizá dosis de emocionalidad, porque, porque la emocionalidad tiene su parte importante, pero también es muy individual. ¿no? Entonces, eh, bien, eh, lo ha referido Jorge, esto lo tenemos muy cuestionado, determinados sectores, ese tipo de ciencia no, no sirve y al mismo tiempo, se ha erigido la ciencia en la solución, en la sagrada solución, casi sagrada, no a todo este problema, porque es un virus invisible, ya no se trata de una bomba no que llega hoy en día a, a Irak y, y a Pakistán y a tantos sitios, no sino que ya se trata de, de algo invisible y por tanto inaprehensible si no es a través de una manera de mirar y un ojo distinto. Pero yo me voy a referir sobre todo porque cuando hablo de un futuro más alentador no, no estoy ajena al, al problema que tendremos en este futuro que ya tenemos en el presente que tuvimos en el pasado, sino que creo que hay evidencias suficientes para pensar también. De, de manera positiva, en que todo esto, como también ha referido Ángela, nos tiene que llevar a otro a otra parte. ¿no? Es decir, para mí la producción de conocimiento surge en la medida en que hay eh, un conjunto de experiencia límite, es decir, eh, eh, el conocimiento se produce en la medida también en que realmente tenemos colectivos sometidos. Y hoy más que nunca, si sabemos de, de todo de toda la problemática y de las grandes desigualdades de humanas, no ha sido solo por el empeño de activismo teóricos y, y políticos en ello, que por supuesto también, sino en, en cómo hoy eh, no hemos podido responder de la misma manera. Yo que pertenezco al campo de la educación, solo que lo enfoco de una manera pues, más amplia que estrictamente en la escuela, pienso en los procesos de socialización para, para el cuidado, que son fundamentales, pero estoy pensando también en las, en las criaturas que que no tienen acceso, me refiero a niñas, niñas, niños, ¿no? que no tienen acceso a los recursos tecnológicos, algo tan sencillo como esto. Es que mi hijo, que lo tengo por aquí dando vueltas muy curioso, pues me, me, me, me, me dice constantemente, déjame el ordenador, que me meto en, en classroom, ¿no? Todo va a través de la tecnología ahora. Y yo digo, qué privilegio también, ¿no? Entonces, para mí es un conocimiento necesario de los grupos, de todos los grupos sometidos. Y una forma, cuando me refería antes a, a, a la política, no me refería solo a la política que, que, que activan los políticos, que ejercen los políticos y las políticas, no las mujeres que están en política, sino a otra forma de entender la política a una forma de entender la política que sea mucho más de abajo arriba, que sea mu mucho más comunitaria. Si no, no tendremos información de lo que nos pasa y de cómo pensamos la las cuestiones. Yo no puedo saber cómo afecta el coronavirus si no es porque la sociedad habla. Y la sociedad lo está viviendo de muchas maneras porque hoy tenemos más entendimiento de que hay gente a la que esto le ha pillado más preparada y gente a la que esto no le ha pillado en absoluto preparada. gente que tiene recursos sanitarios, seguridad sanitaria y gente que sencillamente no la tiene. El tener papeles o no tener papeles hoy cobra... Eh, signo sí, también entonces, pero nos acostumbramos a ¿no? esa normalidad de la que hablan algunos autores, ¿no? nos acostumbramos a la normalidad, pero es que la normalidad hoy es otra. Claro que habrá una normalidad, pero tendrá que ser una normalidad sin injusticia. ¿eh? Y por tanto, en ese sentido, yo le doy mucha importancia a la, a la opresión que sufren esos grupos y cómo de ahí se saca. Un, un conocimiento ya no tan elitista, que es compatible con el conocimiento, que tiene que ser compatible con el conocimiento académico, pero que tiene que estar muy imbricado con el conocimiento académico, como forma de entender la realidad en su conjunto, que es la sociedad en su conjunto y todo lo que la sociedad es capaz de aportar. Ángeles, yo he terminado. Pues, bueno, por supuesto que que sí que es verdad que ahora mismo pues como encontrar una vacuna para el coronavirus o encontrar medicación que pueda ser realmente efectiva es una de y es lógico me parece lógico que sea una de las prioridades porque hay mucho hay mucha gente que está muriendo por esta causa y mucha gente que lo está pasando muy mal por esta causa no entonces veo que, es neces que me, me parece lógico que sea una prioridad otro tema es que la en la vida y en la ciencia hay unos ritmos que no se pueden eh, acelerar, porque si no sería quizá peor el remedio que la enfermedad. Y lo digo desde mi desconocimiento del campo médico y de cómo funcionan las vacunas, en fin, por las cosas que he leído al respecto, pero no, no sé de este tema, ¿no? Pero en general parece lógico pensar que hay un proceso, y lo han dicho gente, bueno, epidemiólogos o lo han dicho bueno, gente del sector médico. Y que eso no se puede acelerar porque no sería seguro, pero claro, entiendo que queramos eso, pues porque no queremos enfermar y queremos que si enfermamos lo pasemos lo, lo, lo mejor posible dentro del proceso. Eso por una parte. Pero por otro lado, también para mí esto, esta crisis pone de relevancia un, eh, un modelo científico eh, que debería también revisarse. Eh, porque... Tenemos un modelo mmm, basado en rankings, o sea, que es lo que se valora, por lo menos, yo creo que en el mundo entero, o sea, es, es el, en el mundo occidental, por lo menos, ¿no? Okay. Y para, para mí eso es una ciencia muy alejada de la realidad, de lo que en realidad importa, de lo que, <coughs> perdón, en realidad se necesita. En mi opinión, <coughs> la ciencia debería estar al servicio de la vida del mundo, de la sociedad, de los seres humanos, de los seres que habitamos este planeta. En el momento en que esto deja de ser así, algo está yendo mal. Algo está yendo mal. Y, y yo creo que este sistema de ranking se está poniendo de relevancia eh, pues que la ciencia realmente no está al servicio de, de las necesidades eh, que hay. ¿no? Eh, también... En el propio caso de lo que ha comentado también Victoria, un poco de los niños, incluso de la universidad, de un día para otro estalla esta crisis y nos pasamos a enseñar de forma virtual. ¿no? Estupendo que podamos Gracias. ser capaces, porque la tecnología nos lo permite de enseñar a través de, de ordenadores. Pero junto con, con esto que pasa, es inevitable que todos los seres humanos estemos agitados, lo estemos pasando mal, porque es imposible, pienso yo, si estamos medianamente sanos, eh, vivir esta, esta situación como si las cosas fueran normales, porque no lo son. O sea, emocionalmente estamos viviendo estrés, emocional, y eso es algo que queda en un segundo, tercer plano, cuarto plano, o no existe, quiero decir. Eh, entonces, para mí también eso es una muestra de que la sociedad en la que vivimos no, no es sana, no es una sociedad sana, porque hemos pasado a, a normalizar algo que no es normal. Eh, es decir, a hacer como que la vida sigue siendo igual, solo que enseñamos a través de internet, o etcétera, etcétera, ¿no? O que salimos a comprar, pero llevamos una mascarilla, pero todo lo demás igual, ¿no? Ahí están pasando cosas muy graves. Y los seres humanos, yo creo que esto nos está desestabilizando, porque si no fuera así, no seríamos humanos, yo lo veo. ¿no? Y sin embargo, tampoco es eso que es algo que estamos tratando abiertamente, o se está cuidando, creo, en una medida en la que se podría cuidar mejor. Y estar más atento a nuestra salud emocional, el dar apoyo emocional, para mí, creo que en este periodo es algo básico, ¿no? Y sería muy positivo, que las instituciones también hicieran eso. Entiendo que, claro, obviamente cada institución es todo lo que puede pero que me parece algo también bastante prioritario a lo que habría que prestar atención. Eh, antes, uh -huh. eh, dime Jorge. Ah, no, nada, muy de acuerdo con Victoria y Ángeles, la verdad. Eh, es más que me falta por decir una cosa sobre lo de la ciencia, ¿no? Que ya para conectar que también liga con lo que se ha dicho, ¿no? ¿eh? Y es que si realmente hubiéramos hecho caso a la ciencia, haber hecho caso al informe del 25 de septiembre de 2019 que una, un panel de expertos, científicos, envió a la ONU donde preveía esta, esta pandemia. Estamos hablando de hace solo unos meses. No se le hizo ni caso. Entonces, eh, yo cuando empezó la pandemia creía que esto era el famoso este de la teoría del cisne negro de Taleb, ¿no? de algo un suceso sorpresivo, que sorpresivo para el observador, claro desde fuera, eh, si hay alguien que no hubiera desde fuera, a lo mejor lo veía evidente, ¿no? eh, con que tiene un gran impacto y que luego en retrospectiva pues, eh, todo se encuentra una explicación lógica, ¿no? ya sabéis, la teoría del cine negro. Pero yo pensaba al principio que era un cine negro, hasta que oía al propio Taleb, al, el quien acuña ese término, diciendo que esto para nada era un cine negro. ¿no? Entonces me hizo ver, por ejemplo, este informe. Eh, es más bien lo que otro Michel buquet llama un rinoceronte gris, ¿no? que realmente es algo que todo el mundo lo ve pero nadie quiere se atreve a acercarse a él, ¿no? Como el elefante, Entonces, parece, ¿no? Ser... que no se habla pero está bueno ahí. el de el de Leikov, ¿no? George sí. Leikov. Pero ese ese sería otro otro tema otro concepto. Pero eh, lo que quiero decir con esto es que eh, si queremos hacer caso a la ciencia hagámosle de verdad caso y si algo tenemos que sacar de aquí es aprender precisamente que cuando muchos expertos estaban alarmando sobre esta situación, deberíamos, deberíamos habernos preparado con tiempo. Y para prepararse con tiempo, la solución no es precisamente privatizar la salud. Eh, entonces, el... ni la educación. Ni la educación. Bueno, sí, pero pasa por, por la que cuesta la salud. Entonces, efectivamente, ¿queremos darle caso a la ciencia? Pues hagámosle caso, pero no puede ser que busquemos ahora la salvación en la ciencia cuando no le hemos hecho ni caso hasta el minuto anterior a empezar a, a comenzar con toda esta, con toda esta crisis. Okay. Y bueno, de la educación yo creo que algo deberíamos hablar, de la universidad y cómo está la historia. Pero yo solo por terminar también de algo también que se ha comentado, da la sensación al final, se, después de, la, de esta crisis vamos a salir más polarizados, va a haber... Eh, lo que hemos hablado del capitalismo cognitivo etcétera va a salir reforzado pero por, otro, por contrapeso también va a salir reforzado por ejemplo todas esas iniciativas que ha comentado victoria de de, de solidaridad en los barrios eh, que se está viendo eh, que es el punto positivo de todo esto no y también de saber valorar un poco más ese tiempo de reflexión de, de tiempo con seres queridos de esos anhelos que también ha, de los que también ha hablado ángeles y que al final añademos, añadamos más de, más de esa inteligencia emocional o empatía que ayuda muchísimo y que se ha visto una gran carencia de esto. Porque realmente ahora no hemos tenido un distanciamiento social como tal, hemos tenido un distanciamiento físico, pero actualmente hay otra forma de comunicarnos, como estamos haciendo ahora, y que suple en parte esa red social. Pero esa falta para lo que queda en falta es poder Mirar más a los ojos directamente, menos pantalla, más abrazarnos, más hacernos compañía. Y esa es la parte que, estamos, que hemos echado de menos y que deberíamos anhelar y, bueno, salir de aquí mmm, reforzando ese otro polo. Entonces, bueno, creo que si ya estaba polarizado el mundo, ahora lo va a estar más. Y como dos polos, bueno, pues tendremos que intentar que haya un movimiento social que vaya trasladando a instancias superiores y a estrategias superiores e incluso intervenir en la política para que todo lo que hemos visto beneficioso y que eh, gracias a la crisis ha aflorado pues que se siga manteniendo así no y con más apoyo a lo que hemos comentado ¿no? de cuidado a los mayores de una educación mucho más robusta y estable y garantista respecto a todas estas estos posibles eh, bueno, crisis como esta o otras que surgirán para estar más reforzado y sobre todo inversión en salud Bien, buena ciencia. Mm, ¿Puedo añadir algo, Javier? Claro que sí. Bueno, pues al hilo, al hilo de, de este círculo de, de reflexiones, eh, bueno, esta tarde hay un, un diálogo que organiza el Vicerrectorado de Igualdad entre dos personas que están desde hace mucho tiempo pensando y repensando la el vínculo entre ecosistema y cuidado, ¿no? que son Yayo Herrero y Lina Galvez, ¿no? que, que por cierto era coincidente, por eso lo había sugerido. ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? Es decir, si ahora realmente nos damos cuenta de la importancia, de la importancia central, de estar físicamente cerca unos de otros pero no solo sino de ser respetuosa y respetuoso de ser eh, cómplice de todo lo que tenemos común de que no nos lo usurpe el capitalismo y la mala gestión política si somos conscientes de que el término cuidados que engloba muy, mucho tipo de elementos Hoy es esencial porque tiene que ver con la salud, que acaba de Jorge de mencionar, porque tiene que ver con los afectos, que tiene que ver eh, con los trabajos que hacemos, porque tiene que ver con la vida sostenible y tiene que ver con la vida sostenible toda, es decir, con el ecosistema. Necesitamos hacer investigación sobre ello. Quiero decir, desde la propia realidad, la ciencia también se construye a partir de las demandas que nuestras propias realidades problemáticas nos van exigiendo. Y estamos en un momento de reconocer que nos, las exigencias son, son las mismas que hace tiempo. Quiero decir eh, que, que, que, que bueno, que ahí. los grupos estaban ahí, claro, pero que ahora se han puesto, que se han hecho más visibles. De manera que me parece que es una manera de entender también la ciencia, no desde el, como, no como se ha construido hasta ahora, desde el interés de digamos de los grandes poderosos, de los grandes sí. eh, holding de, de poder, en cuyas manos muchas veces están los propios gobiernos, sino desde el interés también de, la, de, de poder explicar y poder transformar en esta idea de vincular... Eh, la ciencia y la sociedad, todo lo que nos pasa ahora para empezar a pensarlo. Insisto, no solamente desde eh, los espacios académicos que son fundamentales, pero también es fundamental su transformación, estoy de acuerdo con Ángela y con Jorge, absolutamente de acuerdo, sino también desde otro ángulo donde los saberes son saberes, ¿eh? que se piensan desde la experiencia. Y yo quiero decir una cosa más solo. Sobre... <risas> solamente añadir a lo que ha comentado Jorge no eh, y bueno también Victoria eh, el tema de que también esta crisis creo que ha puesto de manifiesto la gran desconexión que hay entre los gobiernos o la OMS, todas las instituciones y la ciencia quiero decir, es algo gravísimo, es algo gravísimo que realmente pues de, tanto si hablamos del cambio climático como si hablamos ...del de informe que ha mencionado Jorge con respecto a la actual pandemia. que sí, son cosas que el, el mundo científico trae, pero como he comentado, no sé qué razón, no interesa. Sí. Y además el uso de la ciencia como herramienta política y con intereses. ¿no? Por ejemplo, vemos la comparecencia de Boris Johnson mmm, con dos científicos detrás de él diciendo que nada que aquí, la, que aquí lo que hay que hacer es una inmunidad social y que vamos a asumir que hay muertos y pero que aquí no pasa nada luego ya a los pocos días ya se lo pensó mejor no pero ¿quién, ¿quién tenía... yo creo que, vamos, no, un, discurso que historia, un discurso que va a quedar para la historia un discurso va para la historia y quién tenía detrás dos científicos porque quería apoyar apoyar unos intereses lógicamente o sea lógicamente sí. de eso, lógico, eh, bueno, sí. claramente políticos y económicos. Y quería ampararse en la ciencia. Y claro, tú siempre vas a encontrar un científico que esté de acuerdo contigo, <risa> eh, porque la ciencia de, por sí tampoco es una, en muchas ocasiones, una no verdad absoluta, fíjate, y menos en un problema tan complejo como esto. Entonces, también el uso de la ciencia como herramienta política, en fin, de, incluso de manipulación, también es, es preocupante. Claro, además que imagino que ahí hay un problema y es que los políticos no miran mucho más allá de cuatro años. Los científicos eh, intentamos sí. mirar a largo plazo, claro, no no, no nos importan tanto los ciclos electorales. Eh, oye, ya por, por ir acabando, que tampoco quiero quitar mucho tiempo, que la hora esta pasa rápido, ¿verdad? Eh, la historia no sobra... ha, ha mencionado eh, la socialización, ¿no? Y, ...y es precisamente bueno que uno de los momentos... ...de los únicos momentos de socialización que tenemos... ...al cabo del día, digo socialización... Eh, eh, iba a decir presencial, pero es cierto que no es presencial. Esto que estamos haciendo también es presencial. Eh, sí. Más material, ¿no? digamos, es el aplauso de la 8. Yo no sé si sí. lo estáis viviendo en vuestros respectivos barrios, calles, eh, en zonas donde viváis. ¿Cómo se está viviendo ese, ese momento de la 8 de, de la tarde? Ese aplauso que comenzó como algo de agradecimiento hacia el sistema sanitario y ya no sé si hoy tiene más ese componente de autoaplauso ¿no? o, de, o de reivindicación de que seguimos aquí ¿no? y, y seguimos luchando. ¿Cómo lo estáis viviendo en, en vuestros respectivos hogares? Jorge, venga. me da cosas bueno, sin respetar. He no, contigo. ¿Cómo está bueno, Así no pues, nos repetimos. Pues, bueno, esta cuestión es curiosa porque yo el primer día me animé a... Tengo una terraza con altavoces y un buen sonido total. No me digas que pusiste resistir. Sí sí sí. Ahí, el primer día. El del dúo dinámico, espero por lo menos. El del dúo dinámico. Vale. Sí. Bueno un día probé el otro pero no tuvo éxito así no, que volví no. al dúo. Aquí en mi barrio total, también lo han intentado que... y no. No verdad no te éxito. ¿no? Entonces, claro, me autoproclamé involuntariamente en el DJ de las 8 y, claro, eh, el problema que tengo ahora es que, bueno, no puedo faltar algún día, por supuesto, todos los días estar esperando a las 8 que ponga... ¿Cambias ponga... la canción o pones siempre pues el mismo. No, es, que, es que también, como he visto que si cambio no gusta, pues ah. al final me mantengo en algo y yo la verdad que estoy un poco cansado de la, de la canción, pero bueno, me debo a mis seguidores. <risa> Nada, y entonces, pues nada, la ponemos y entre todos aplaudimos. Es muy gracioso porque luego hay un ritual donde cada que se ha ido configurando día a día, ¿no? Donde cada vecino suelta una frase de esta mañana, vecino, entonces todos están esperando a que lo diga, ¿no? Siempre exactamente la misma frase. Luego hay otro que dice, hola, ah. fondo sur, luego el fondo sur que está a bastante distancia, o sea, no sé, ahora por lo menos 300 o 400 metros, le llega la voz y contesta, ¿no? En fin, es, la verdad que es divertido y sobre todo, bueno, el, como tú comentas, no solo sirve para dar un apoyo que sigue siendo necesario a lo, al sector sanitario y a otros también que, que lo están pasando bastante mal y sin los que sin su trabajo no podríamos seguir adelante, sino también sirve de autoestima, de, de ánimos para, para continuar. ¿no? Entonces, la verdad que. que a mí personalmente pues, es un momento que, que me gusta no con toda su y se sigue manteniendo, salvedad ¿no? seguir haciéndolo todo, todo tanto, sí, sí, sí, entonces hemos sido fieles a eso no aunque haya habido también algunos intentos de nuevo también de politizar ese momento y de pedirnos que no aplaudamos como si la gente pues, de, o sea, cuando lo, tuviéramos que escuchar a políticos que nos dicen si aplaudimos o no aplaudimos, no tuviéramos decisión propia pero en fin, sí. se ha intentado también eh, instrumentalizar ese momento pero bueno, yo en nuestro caso hemos seguido porque no estamos aplaudiendo para nada, ni estamos, no tiene ninguna connotación política, es puramente de reunión. Y algo bonito también es que he descubierto vecinos que después de, no sé, ahora quince 15, 17 años viviendo, no conocía, ¿no? Nunca había salido a las ventanas, viven en otros edificios, no en la misma comunidad. Y ahora ya nos saludamos todos los días, incluso nos quedamos hablando un ratillo después de, de este, este momento de las ocho. Así que, no sé, por mi parte, la verdad que ha sido positivo y, y simpático. Bien. Pues para mí tiene un sentido político total, <risa> no necesariamente partidista, porque hablamos de políticas diferentes. Pero tiene en el sentido general de, de posicionamiento y de política vida. ¿no? De posicionamiento, de voz pública desde mm. un balcón que sale al exterior, que es nuestra forma ahora ya podemos salir de otra forma, pero sigue lo público convencional, sigue sin funcionar a pleno rendimiento, pero eso no significa que no tengamos derechos, los tenemos, seguimos siendo ciudadanos y ciudadanas como se ha debatido. Entonces tiene un sentido político total de comunidad, el otro día hablábamos, el sábado pasado Jorge, que tú y Ángeles que os no lo perdisteis, sí. hablábamos de cómo yo veo de nuevo como un, una potencialidad el hecho de que seamos capaces de mantener algo que me ha parecido magistral, que es que la gente pueda expresarse aún estando dentro de las de las casas con agradecimiento y los agradecimientos, claro las interpretaciones pueden ser múltiples no yo no solamente le estoy agradeciendo cuando aplaudo eh, a, a, a los sanitarios y las sanitarias eh, la labor inmensa que están haciendo, sino a todas las cuidadoras y a todos los cuidadores y a las maestras y a los maestros y a nosotras mismas porque estamos explotadísimas y a, en general a quienes ponemos en marcha, y perdonad que me integre, pero creo que, que tenemos que reconocernos que, que somos parte de todo esto, ponemos en marcha la vida, ¿no?, de muchas formas. Entonces, bueno, pues esto se ha convertido en algo ya partidista, que para mí es diferente. Y esto es lo peligroso, ¿no?, eh, cómo eh, intentan polarizar. Y alguien decía el sábado pasado, en nuestra tertulia, que era Adelina, Decía, ya, ya, pero es que aquí no solamente aplaude gente, vamos a decir, de izquierda, ¿no? O de un tipo de izquierda o de determinados partidos de izquierda. Eso me gustó porque es cierto, ¿no? Es un reconocimiento que ya no necesariamente por su propia inercia tiene que venir de un partido u otro, sino de algo que es esencial reconocer hoy en día. Que necesitamos de esas personas que están limpiando, que están desinfectando, que están curando, que están acompañando a gente mayor, que que están, eh, o que estamos, ¿no?, paliando soledades, depresiones, es duro, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en, en concreto en donde yo vivo, mi calle estrecha, San Diego, y eh, dada el Airbnb, pues la mayor parte de los edificios están vacíos, por lo tanto somos pocos, con lo cual yo corro, desde de el balcón para acompañar a los que, a los que aplauden, no hay que hacer olada afortunadamente en mi, en mi calle. Corro hacia el patio, al otro lado de mi casa, queda a una zona de facherío, si me permiten <risa> decirlo políticamente incorrecto. Entonces ahí. <risa> Sí. Ahí aplaudo, me, me, me reparto, aplaudo más fuerte, comprendo a quién no quiere Aplaudo en serio, ¿no? Entiendo. <ríe> en este, bueno, casi, ¿no? Y, y digo, entiendo también a quien no quiera salir a aplaudir, evidentemente es derecho, estamos hablando, ¿eh? pero os sí. digo lo que yo hago, ¿no? Y cuando, y cuando salgo aplaudo en el patio mucho más fuerte porque se oyen algunas cacerolas, ¿no? Y como yo no estoy de acuerdo con las caceroladas, porque eso hay que argumentarlo, pues yo aplaudo todo lo fuerte que puedo y así contrarresto esas miles de banderas de España con crespones negros que de repente iluminan ciertos balcones y que yo no termino de entender muy bien, pero que por supuesto respeto también como parte de una ideología. ¿no? Pues mi caso es que yo no tengo aquí mucho que compartir porque se aplaude poco donde yo vivo, es decir hay solamente, básicamente dos personas más que salen a aplaudir y hay una de esas personas que pone siempre, hace la, el papel de Jorge en su barrio. Tengo uh, la, una chica que hace exactamente esa misma labor de poner la, la canción de Resistiré ¿eh? siempre una, una y otra vez. Qué horror. Eh, y yo normalmente salgo, es verdad que que ha salido un WhatsApp muy oh, gracioso, ¿no? De Alice tirando el disco, no sé si lo habéis visto, un meme de esto. Sí, sí. Porque, <risa> no sé si lo habéis visto, qué gracioso, que sale Alice, sí, que... que se <risa> sale y rompe el disco. <risa> Porque es como que yo, eh, que eso yo digo, oh, podrían cambiar la canción, pienso yo también, pero bueno. Supongo que hay gente como a lo mejor los vecinos de Jorge que <risa> ya no quiere, no quiere cambio. Claro. Pero lo que digo, somos, somos dos. Somos muy conservadores. De... No, que, que pongan ¿Qué? el no cambie de Tamara, que También. Pero la verdad que en mi barrio sí, somos muy conservadores. Sobreviviré, sobrevivir sí, sí. Bueno, también está el resistiré de Barón Rojo, o sea, que para los gustos. Colores. <risa> claro, no, hay más posibilidades, pero no, parece que hay mucha fidelidad sí. a esa, en concreto a, a esa canción. Y bueno, para mí, por supuesto, a, a, es algo, ya digo, suelo salir generalmente y algo muy emotivo. En el sentido de, bueno, muy emotivo. Teniendo en cuenta que yo so, son, somos poca gente, imagino que si fuera todo el mundo sería mucho más emotivo sí. pues el, tener presente el reconocimiento a todas esas personas que están ahí pues, ayudando a la gente a estar mejor, pasando probablemente miedo, porque me imagino que, que pasarán miedo, que... El miedo es un instinto básico ¿no? de supervivencia cuando tenemos un peligro, una situación real de peligro que existe en la actualidad y, y bueno y que aún, ahí, aún, aún así están ahí y van cada día y siguen haciendo su trabajo y siguen haciendo esa labor de servicio tan, tan importante siempre y ahora más puesta de relevancia que en otros momentos, que es... Cuidar de la gente que está enferma y cuidar en general, como también antes ha comentado Victoria, independientemente para mí, por supuesto, de cualquier ideología, porque el hecho de que los seres humanos somos vulnerables y necesitamos que nos cuiden, da igual a qué partido político pertenezcamos, eh, igual somos de vulnerables todos, ¿no? Entonces, eh, bueno. Ya no os quito más tiempo de verdad, lo último que os voy a pedir es que a todos los que nos estén escuchando, bueno a mí, a cualquiera, eh, nos deis alguna recomendación de lo que queráis, una lectura, una, una película, una serie, una actividad, no sé, qué nos recomendáis o qué os está sirviendo a vosotros, a vosotras eh, durante estos días, pues para eh, eso apaciguar un poco esta sensación ¿no? incómoda del confinamiento. ¿Alguna recomendación? Venga, empieza otra vez Jorge. Venga, empecé yo. Bueno, en cuestión de lectura, las lecturas siempre son muy personales, ¿no? Entonces, eh, en fin, yo empecé justo del confinamiento muy ilusionado por leer la última novela de David Llorente, Europa. Uh -huh. Bueno, desde que descubrí David Llorente, soy un fan de él, ¿no? De la, de la novela negra y del estilo tan particular que tiene de escritura. Pero claro, es novela negra y pasa uh -huh. cosas... Durilla, ¿no? Durilla. Así que me descubrí, cómo es curioso como otras novelas de él la había, la había devorado con gran intensidad y esta que me encontré justo al comienzo de, de este confinamiento leyéndola ¿no? me sentía cómodo y al final la, la tengo ya abandonada. Entonces tuve, eh, eh, bueno, no voy a contar todo el recorrido que he hecho, ah, vale. pero al final donde he encontrado refugio, y la verdad que eh, creo que... Bueno, eh, yo me siento, me gusta, me ha gustado bastante, y lo recomiendo a todo el mundo, es eh, a Rimo Carver, de, eh, estadounidense, eh, novelista del año 80, un gran representante de, la, de ese realismo sucio, y la verdad que me ha encantado porque... Eh, bueno, eh, como todo realismo sucio de, esta, de esa tendencia, pues es todo minimalista. Entonces, el mínimo de información para. Con, en, en ese caso, el relato son cuentos, ¿no? Lo que estoy leyendo. sobre... Se llama ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Uh -huh. y, y claro, primero también me ha gustado que habla de una sociedad de los años 80 en los que no existían móviles, no existía este tipo de, de uso ahora que tenemos la red social. Entonces, era como más, más, más de algún modo puro, en el sentido de, todo, ¿no? de más básico más de la verdadera relación social ¿no? y claro, todo lo relacionado con el amor pero en todas sus dimensiones, ¿eh? no imaginéis que es para algo eh, nada... No solo el romántico diga no, sí. todo, todo lo contrario la verdad uh -huh. eh, bueno pues son, la verdad que son cuentos muy, muy interesantes y la verdad que me, ha, me han servido para calmar un poco esa creo yo, ansiedad que tenía ¿no? así que nada, muy recomendable para mí Nos la apuntamos Jorge, perfecto, muchas gracias yo no tenía pensado, como no había leído las preguntas, me di cuenta antes que, bueno... <risa> Mejor, algo <risa> improvisado, algo que se te ocurra, o lo no, que estés leyendo... no tengo varita mágica y lo que a mí me funciona, puede ser que no le funcione a otras personas, de manera que diría que, para empezar, eh, me parece que es absolutamente gratificante la, la escucha, el diálogo, ¿no? Eh, me parece que es gratificante porque estamos llenos de dudas y llenos de temores. Somos una sociedad, además de, como decía Ángeles, infeliz, temerosa. Llena, y las mujeres en particular, y no digo que los hombres no, que, que seguramente en parte también, pero sobre todo las mujeres, llenas de culpas. ¿no? Entonces, eh, creo que salir de este enclaustramiento es darnos la posibilidad de ser más libres y ser libres pasa necesariamente por no sentir tanta culpabilidad en torno a cómo nos hemos conformado y, y por tanto entender qué es lo que quieren decir aquellas personas que tienen algo que decir y eh, estando de acuerdo o no, pero entender pues, lo que somos como sociedad, por lo tanto diálogo no eh, en estos momentos tan, tan complejo y tan androcéntrico, porque estoy de pantalla rectangular hasta el mismísimo, de verdad, porque eh, es una habitación cuadrada, el, aquello que, de, que decía magistralmente Virginia Woolf, ¿no? es exactamente la tecnología tal y como se nos viene dada, no el Google Meet, que se ha convertido en, en, en nuestro referente, cuando para mí no lo es en absoluto, porque yo sufro mucho, de manera que dejarnos de rectilinealidades y darnos mucho más a lo que es la vida ¿no? las curvas los frenos, los avances y ya que estamos en un mundo donde el fascismo se está reflejando también eh, de una manera muy clara también en nuestro país pues leer también cuestiones, pues esto ...por mi trabajo que, que lo he repasado estos días... de una amiga y compañera, Sara Ramos... Eh, ...editora, entre lo doméstico y lo público... ...me parece que es clave... ...porque incide, el, el libro es un conjunto de capítulos... ...de varias compañeras... ...sobre la capacitación de las mujeres... ...capacitación profesional, en mi ámbito... y incide en dos cuestiones... ...que nos ofrecen clave... ...en otra sociedad, que es la franquista... ...pero nos ofrecen clave, en primer lugar... ...que no estamos exentos de vivir totalitarismo y autoritarismo sobre el cuerpo de las mujeres, pero no únicamente, pero principalmente son patriarcales. Y en segundo lugar, eh, la necesidad que tenemos de reconocer que lo público ya no es como era, ni como se pretendía que fuera, ni tampoco lo, lo privado. Por lo tanto, creo que es un momento también muy mágico para vivir esa realidad. Y desde luego, efectivamente, no estamos vacunados contra el totalitarismo. Eso es, es cierto, sí. Vale, pues os digo yo así. Um, pues Hay una, recomiendo, por ejemplo, ver un documental que a mí me gustó mucho, en hilo, también al hilo de lo que estamos tratando hoy aquí, que se llama La teoría sueca del amor. Uh -huh. No sé si ah, no sí. lo habéis visto. Se puede encontrar muy fácilmente en YouTube. Gratuitamente así, lo pone en la teoría sueca del amor Y yo creo que refleja bastante bien Bueno, cómo es esta sociedad De dónde viene también esta sociedad individualista En la que vivimos hoy en día Y también voy a recomendar un libro Que leí hace poco y que me encantó eh, Que se llama La sabiduría del corazón De Jack Bonfet Que nos, nos anima a estar más en contacto con este corazón sabio que tenemos todos los seres humanos y que nos dice tantas cosas, tantas cosas sanadoras yo creo para nuestra sociedad para, y para nosotras mismas, para nosotros mismos, que también me encantó. Esa sería. O sea, bueno, que... Ángela es una gran experta en mindfulness, que hoy no lo ha mencionado, eh. Es que algo, algo de eso debería contarnos también, ¿no? Algún truquillo así rápido para. No sé. Dino de todo esto que está Mindfulness <risa> para Domis en cinco minutos Exacto, exacto. <risa> Pues nada, no, no, es que tampoco pues, estar atenta y estar atento y un poco presente en, en las cosas que nos pasan más que siempre perdido ¿no? en tantos pensamientos y, muy, y haciendo cosas de manera automática tratar de estar más atentas atentos a nosotros mismos yo creo que ahí como decía, este, como tantos sabios han dicho, ¿no? Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Tanta. que en realidad siempre se ha dicho, no es algo tampoco nuevo. Pues yo creo que esa, eso también, el poder estar con nosotros mismos y estar a gusto y, y mirar un poco, pararse a mirar, creo que es algo que en general siempre nos va a ayudar a nivel individual y, claro, al final la sociedad se compone de individuos, ¿no? Un poco también enlazando con lo que decía precisamente Victoria antes de la escucha activa, ¿no? de ser consciente y, y bueno darnos cuenta de la importancia también de, de todo lo analógico que hemos sustituido por lo digital cuando a lo mejor lo que deberíamos haber hecho es complementarlo, no sustituirlo. Eh, Victoria, Jorge, Ángeles muchísimas gracias por eh, haber aceptado la invitación a participar en estos encuentros eh, se nos quedan temas en el tintero como es normal, habitual eh, pero bueno, en plazo a que continuaremos haciendo estos encuentros pues nada, eh, haremos otro próximamente pues nos volvemos a ver y, y, y continuamos hablando de todos estos temas y de, y de ver qué está pasando y cómo lo estamos viviendo, cómo lo estáis viviendo desde vuestras casas. Así que, gracias, un fuerte abrazo desde la distancia, aunque sea a, a partir de estas pantallas, pero bueno, ya nos lo daremos espero físicamente y dentro de cuanto menos tiempo, mejor. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias, Javier, ha sido todo un placer. Gracias. Un abrazo, y... mucho ánimo. Nos vemos prontito, sí. Nos vemos pronto, eso es. Sí, Muchas gracias beso... por estar ahí eso Ángeles, Jorge, nos vemos ya, vamos, ya, vamos. Chao. fuerte. adiós Chao. y al resto de los que nos están escuchando, pues nada, que nos vemos el, eh, mañana para ese jueves en casa que hacemos con los estudiantes y el viernes para seguir haciendo estos encuentros eh, que nos encanta también seguir haciendo aquí en Radiolab UGR en casa, nos vemos en el próximo programa